Hola, yo soy Ingrid del Carmen y el día de hoy me encuentro excelentemente acompañada con un chico que ustedes lo han visto muchísimo con nosotros, él es el Pepo Gram en Instagram, pero también conocido como Pepo. Pepo, bienvenido a nuestro podcast nuevamente. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad, buenos días, noches, dependiendo de la hora que nos vayan a ver. En o sea, actitud. a veces uno dice, que, ¡ay, qué voy a ver! ¡Ah, mira! Subieron video Gracias del podcast. De noche, de verdad, está aburrido. Ahí, y, y, y claro, suscríbanse, dejen comentarios para que YouTube sepa que a ustedes les está gustando este contenido y siempre les muestre por si acaso se perdieron algún capítulo de nuestro podcast. Totalmente. Pepo, Dígame. el día de hoy quiero que me cuentes un poco de tu nuevo... Lanzamiento musical eh, ese, ese, ese surrucucú que me tienes a mí mal Que si se llama Larva, que si se llama Langosta que si se llama... Langosta Cuéntame. es un buen nombre no, ¿Te gusta Langosta? Está, langosta está bueno Ah, bueno, ya pero sabes Pero no se llama Langosta <ríe> No se llama Langosta Se llama Larva Se llama Larva Un nombre bonito, eh, adecuado a los tiempos modernos Y trata de música alegre Ah, muy bien Con mucha distorsión, pero es alegre, es rápida Ok, ¿por qué dices que con mucha distorsión? Porque es trash es, es trash. trash ¿Sabes qué es trash? Basura. <risa> Efectivamente, basura. <risa> Pero en el género del metal okay. hay un subgénero que se llama el thrash metal. El thrash metal. De lo que es más o menos Metallica, comenzó siendo trash, mega, de por ahí, es como rápido. Ok. pat <risa> Okay. velocidad en la mano derecha. Oh, nice, nice. Entonces, Larva ya tiene un single, lo lanzamos el 30 de agosto. Se llama Take Your Life by the Throat. Y pues es una canción rápida, eh, con buen coro, bucas y torsiones. Y la voz eh, es. El toque diferente es que el cantante, el señor Víctor Arias. Ok, saludos, señor Víctor. Él hace lo que son voces guturales. ¿Voces? Guturales. Guturales. Correcto, que es. Okay. Ay, cuando bueno. yo digo, se le sale el demonio. Uuuh. Exactamente. Visto siempre se le sale. Entonces, es una combinación de música oriental trash, pero con voces más de lo que se llama death, en el subgénero del death metal. Ok. Las voces son culturales. Entonces, es una mezcla de trash, death. Interesante. En, Pueden encontrarlas en las plataformas. Larva, take your life by the throat. Pero eso ya sería un álbum. ese es el primer este single? es el single. Ok. Correcto, estamos trabajando en un EP. Que ojalá esté como para noviembre más o menos. Ok. Creo que van a ser como cuatro canciones, pero este es el primer sencillo del futuro EP. Ok, ahora cuéntame, esa ¿es una colaboración, eso es algo de Pepo o simplemente es una nueva banda de Pepo? Eh, exactamente por ahí, ¿cómo va encaminado Larva? Larva es una banda formal, una nueva ah, banda. Larva es una banda. Es una banda formal. Okay. Cada, lo que pasa es que cada integrante tiene sus bandas. Sí, definitivamente. Eh, hay hay de, todo, de todos lados, pero nos juntamos y es una banda formal, o sea, no es mía, es de todos. Okay. Y, y la intención es que comenzar a crear una carrera, hacer música, como cualquier banda, pues, es una banda nueva. No es mía, no es un proyecto temporal, estamos con todo. Ah, eso es súper, súper bueno. Cuéntanos, ¿quiénes son los integrantes de esta banda Larva? Ok, eh, está en las voces, pues como les dije, el señor Víctor Arias de la banda Ática. Tenemos en la guitarra al señor Carlos Owens de la banda Comodo, que acá de regresar de Backen, manta inspirado, eso es lo que se quiere. <risa> y en la batería está mi amigo Quique Vázquez, que él toca en la banda Malos Santos, pero también él es un baterista profesional. Entonces él okay. toca con mucha gente, porque es tan bueno, que lo llaman de todos lados. Entonces yo lo llamé pues, y toca conmigo. Ah, Muy bien. Y bueno, obviamente en el bajo, adivinen quién está. Ah, pues yo. Ah, pues el Pepo. Yo, yo, yo. El Pepo, el Pepo. No puede ser de otra forma. Ok, ahora quiero que me cuentes ya más allá de Larva, uh -huh. si tienes algún evento próximamente de Pepo. ¿De Pepo? Bueno, no sé si Pepo tiene eventos. Pepo no tiene eventos, pero no. Pepo tiene toques. Pepo en concierto. Pepo en concierto. Eh, todavía no, podría haber uno antes de que se acabe el año. Oh, de my Pepo. God. Pero, pero, pero toques eh, oh. de alguna de las bandas aún no tenemos fechas. Eh, Acabamos de tocar mi otro proyecto Macalucia que es con Melanie Leay Que es música como canción Doctor, son canciones muy bonitas A guitarra y voz solamente Ay, yo conozco a Melanie, saludos, saludos Melanie, a Melanie. <risa> que es yo, yo la italiano. Yo la conocí en, en teatro, haciendo teatro Ah, bueno, mira, sí. mujeres talentosas Totalmente Entonces con ellas también en Macalucia estamos sacando próximo single Se llama Las Olas Vendrán ese debe estar pronto en Spotify. Ya falta poquito. Ese viene un EP también. Ah, nice. Vamos a tocar allá en... ¿Se puede decir el nombre de los lugares? Uh, sí, sí, no tengo ningún problema. Ah, okay. Esa es cervecería Feroz. Muy recomendada en Clayton. Muy linda. Saludos a Malú. No, claro que sí. Aparte de cervecería Feroz, siempre nos aporta. ¡Feroz! Cuando hay eventos acá. Así que claro que le vamos a dar el shout out a Feroz. Bombi. <risa> sí, no fue súper bien. Estuvimos con los amigos de The Shadow Lovers. Que es... Uy, se me salió el gallo. Ajo. Estoy recién despertado. Ah, ya en la vida, bueno, caliente las cuerdas no, caliente, vamos. Eh, ah, eh, Sí, sí, total Y, Shadow, y miel, miel, miel de Shadow Lovers es un dúo muy bonito también Raúl Altamar Y Cristina Magraz, Tremendo, tremendo dúo también, muy bonito Lo recomiendo Ok, muchas gracias Pepo Ahora, cuéntame Pepo, aparte del Larva ¿Qué otro proyecto tengas? De Por tantas ahí. bandas O sea, si yo les leo el currículum de Pepo <ríe> Aquí nos quedamos sentados uh -huh. horas bueno, Cabeza Martillo está grabando EP también, estamos produciendo dos canciones en este momento que ojalá estén prontitas, está muy buena la música. Tengo, bueno, de hecho, mi, mi carrera solista que se escucha super gallo, pero bueno, es como música que hago yo nada más. Yo tengo, tengo en Spotify también una canción, a encontrar como Pepo, la canción se llama Hedgehog Dilema. el que vio Evangelion sabe. Ahí voy a encontrar mi single, pero voy Prontito, prontito a hacer mi segundo single Porque es todo con bajo O sea, okay. no hay guitarras Nice Sí, de guitarra eh, eh, Es bajo de, solo de bajo No Bajo solo ba Bajo solo, ok Es una combinación de los tres instrumentos que más me gustan Hay baterías Hay sintetizadores Y solo bajos okay. No hay guitarras <risa> Perdón Pepo, pues, pues, no te preocupes. Ponen Sí, sí, totalmente. Eso va a parte de la edición. Ya sabes, editor, censúrame eso. Gracias, producción. Lo dije bajito. Ah, adiós, gracias. <risa> eh, pero tú eres el encargado de todo el tema de la musicalización, sí, la, sí, todo. Tema, la composición, arreglo, la grabación, todo, todo. Pero siempre, siempre, siempre, yo mezclo y masterizo con mi socio. Nosotros tenemos un estudio, se llama Peregrino. Mi socio se llama Ernesto Schnack cómo la Ernesto, Ernesto, Ernesto. Schnack. S-C-H-N-A-C-K. Pueden buscarlo en YouTube. Tiene un montón de seguidores. Tiene más de 100.000 seguidores. Wow. Tiene una tremenda carrera en YouTube. Él toca mucho lo que es Fingerstyle en guitarras acústicas. Se le agarra canciones de Tool, por ejemplo. Y toca todos los arreglos, voz, guitarra, batería en la guitarra. Solamente con una guitarra. Para que vayan y entren en y lo vean. Ok, Entonces, miren, qué interesante. Tenemos nuestro. Estudio de, de música se llama Peregrino a la orden. Pero entonces, todo lo que yo hago, como no tengo las orejas, pues que él tiene le, todo lo mezcla él. Cualquier cosa que haga, yo lo mando a Ernesto, lo mezcla, lo masteriza y suena bonito. Nice, importante la mezcla. Y, y vos tienes cantante en, esta, en este proyecto? No, es, es música canciones. instrumental. Ah, es full instrumental. Ah, todo lo que hago, este, este es un proyecto instrumental. Ok, es muy melódico, o sea, aunque, aunque son puros bajos. No digas dú, dú, no, no, no, no, no. O sea, hay melodía, está, está chévere, está chévere. Pueden verlo. Ok, ya saben, por ahí les vamos a poner un pequeño fragmento, mira, Pepo. Sí. Está brutal, está brutal. Está brutal. Vaya no, la, sí, la ¿Sí? ¿Sí? Está Ay, muy no, buena, lego. gracias, querido. Sí. Oye, video musical. ¿Cuándo hay video musical de Pepo? Bueno, de Pepo, de este preciso single, me gustaría antes que se acabe el año. Que saca tiempo, nada más. Claro. Larva viene con video prontito. Ya estamos en la preproducción del video del single. Entonces, para pa con todo. Eh, ojalá más también tuviera. Ojalá todos tengan videos. Bueno, tú pero sabes. Pero eso qué? es trabajo, eso es plata. Eso Totalmente. Un pero cuentas con nuestro apoyo. Es verdad, es verdad, siempre. La la i, la, las ideas, la actitud, la, la creatividad, la, te ayudamos en eso. También, la, la ayuda eh, a, de... a buscar clientes, bueno, ahí son otros 500 pesos, ¿no? ¿no? Pero claro que sí se puede pero Uno... si sí, lar larva es lo próximo okay. eso es lo que va a venir prontito nice. o sea, ahorita no sé si han visto nuestras simbologías de gatos está muy chévere no sé si van a hacer no sé, no sé si va a ser un video de gatos un video de gatos Se llama larva pero el, como que el icono de la banda son gatos pero, ratos. no, o sea, yo, yo yo tengo entendido que la larva es tipo la mariposita antes de ser mariposa. Ajá, de ese Exacto. Oye, no no seas tan tapillito, malo. Tapillito, tapillito. No, tú, tú viste la larvita de, de bicho, es una aventura en miniatura. Creo que sí. Yo amaba esa larva. ¿De verdad? Esa larva era hermosa. Entonces estaba la banda. La cosa es que las alitas estaban muy chiquititas, o sea, como que se evolucionó, pero es que comía mucho también. Eso es lo malo, no hay que comer tanto. Exacto, pero no, yo amaba esa larva. A mí te, te va a gustar la banda. Ah, bueno, mira, Porque belleza. la gente le das el nombre. Me parece muy interesante el nombre, ¿sabes? Claro, o sea, tú es, tienes es una, como tiene una simbología. Un bichito, porque un bicho. O sea, ahora dime, ¿por, un, qué? Es, ¿por qué? ¿Por qué una es, larva? es un estadio de desarrollo de una especie en, en, en específico. Eso o sea, me recuerda. De ahí crea algo súper increíble. Me recuerda un libro que leí hace muchos años en la escuela, llamado Metamorfosis. Sí. Buen nombre, sí. una banda también. Sí, que trataba de. ¿Qué canción? hablaba el libro? Eh, eh, era como una. Una, ay, ¿cómo es esa palabra de que, ajá, eso, eso mismo? Que decías como que era una, un, una larva y al final se convierte en una mariposa, una mariposa. el proceso de la metamorfosis al claro, final del una día, transformación. ¿no? una transformación, exacto. Entonces, eh, cuando tú me dijiste eso, quizás sabes, ah, como que, bueno, puede ser como el cambio, buscar el cambio. Claro, para bien, para lo mejor, para lo no, más brutal. Entonces creo que es como, al final, lo que nos hace reunirnos a hacer música es las ganas de crear claro. música, arte. Comenzamos, Víctor y yo, nosotros tocábamos en Ática. Y cuando ya nos tocábamos junto en Ática, pero que, quedó como la, la amistad entre personas, pero también la química entre músicos. Fue claro. como que, más, tenemos que hacer algo. <risa> que definitivamente. Hacer algo. Entonces nos reunimos y sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, pues. Esas reuniones que uno va dizque, a, a tomarse una pinta, dice, hay Una cervecilla Nace una idea. sí, pero cuando, mira, cuando las personas saben lo que quieren, eso sale rápido. Ahí nos organizamos, convocamos a los elegidos, a los idóneos. Total. Y salió rápido, está saliendo rápido todo. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, escúchelo, espero que les guste. Trash de calidad. Trash. Grado A. Trash, grado A. Ok. Papa. Ok, yo, yo, yo voy, a, voy a hacer como un, un reaccionando. Ustedes esperen ese video próximamente. Ingrid reacciona hey, dale, dale, al trash dale, metal. Dale, dale, dale. ¿Sí? Dale, dale, dale. Mira. Es, es rapidita, dura menos de tres minutos. Ok, perfecto. Es bebop. Uh, bueno, Pepo, mira, yo tengo este bajo aquí que estaba pensando si este sí, ese bajo podía ser para mí. ¿Qué me puedes hablar de este bajo? ¿Sabes? Un bajo muy hermoso. Sí, el color está divino. Y es un estilo precision, eh, muy clásico, es un sonido... El primer, bueno, no el primer, primer, primer. Pero el bajo más importante de la historia del rock and roll es un estilo Precision que tiene estos micrófonos así. Este es un poco más moderno porque tiene una quinta cuerda que es como pase ser dembow cerrado así grave. Dembow, o sea, like dembow, palaya de dembow. Poco bajo. Tiene, el tiene más tumpa notas. Tumpa-tumpa. Ah, Tienes para llegar más grave. Ah, nice. Entonces, y lo que más me gusta es el neck, el cuello, que es... Maple rostizado, si te das cuenta, es como color caramelo. Sí, está bien bonito. Esto originalmente, esta, esta madera es más clarita, más amarillita. Ok. Pero la, la rostizan para quitarle, sacarle la humedad de la madera. Ok. Porque la madera tiene, guarda mucha humedad por mucho tiempo. Y eso, cuando, y eso reacciona mucho al clima. Mm -hmm. Y eso hace luego que se, que se vire el, el, el cuello. Y hace que no te entone tan bien, se desafine. Entonces, al no tener tanta humedad, porque lo rostizan básicamente es mucho más estable. Y en un clima como el nuestro, es mucho mejor tener un cuello... Rostizado. Rostizado, exactamente. Medio está, está hermoso. Me da, me gusta y todo, pero no me lo puedo ver. Ay. Pero tú sí te lo puedes llevar. Yo me lo puedo llevar. Por supuesto. Ok, ya saben, voy a tener que terminar comprándome este rostiza este de cuello rostizado. Pollo rostizado. Pollo. es que me dio hombrecita cuando dijiste de de nombre, rostizado. Verdad, sí. Como le iba a decir nombre de tienda, de Exacto. de, de, de, de que vende pollo rostizado. Eh, vende pollo rostizado. Sí, no creo que lo <risa> Bueno, Pepo, de verdad que muchísimas gracias por sacarnos gracias. un pequeño tiempo para yes. poder grabar este podcast. Siempre. Tú sabes que compañía Alfaro es tu casa, puedes venir. Es más, deberíamos hacer el lanzamiento. Del video musical mm. aquí, Ey, que sopa. hablen. Podríamos hacer Madrid. 100%, podríamos hacer ese lanzamiento. Así que tienen que estar súper pendientes para que ustedes puedan venir Bombi. al lanzamiento de el video de larva. larva. Muy bien, vamos a hablar. A jefa, ¿Le parece? Productora, la productora está de acuerdo, así Bien, que yo, yo, yo después que ya hago el anuncio, después le pido permiso, verdad, porque ya, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ya, saben más los consejos por Ingrid. <risa> así que gracias por ver este podcast, Pepo, tus redes sociales por favor. Arroba el Pepo Gram en todos lados, en todos lados, mentira, en todos lados, En yo, el CQ. yo vi que Twitter era el pepo Twitter. Sí, si, tú tienes otra, es ¿tú? que más promoción en Instagram, ah bueno, o sabes ah, lo que bueno. quieren, que ya me ponen a todas las demás, como usted que ya sabe, el de Twitter, sí, <risa> <risa> Uf sí, yo sé que el pepo tweet para Twitter, Ajá. el pepo talk para TikTok, Oh my y el God. Pepo Gram para Instagram. Ah, bueno, ya saben. Súper original, obviamente. No, definitivamente. Y me... ahora con el tema de que uno quiere usar un nombre, pero no lo puedo usar porque ajá, eso está ya usado. No, o sea, yo un... soy el Pepo. Okay. Esa, es, esa idea me la dio una, una jefa que tuve, eh, Melina Mancuso, te quiero. Gracias por la idea de usar mi nombre como marca. No, y es original, súper original, Gracias. de verdad. Bueno, ya saben, también seguirnos a nosotros en Compañía Alfaro en todas nuestras cuentas, y sí, nos vas a encontrar como Si Alfaro. Si Alfaro Gram. No, sí no, Alfaro no, sí al solamente. El sí al faro. <risa> Alfaro. Alfaro El Alfaro -gram. Bueno, yo soy Ingrid del Carmen. También me puedes buscar en Instagram y en todas mis redes sociales como IngridQTV. Esto será hasta la próxima. Me despido con Pepo y ¡bye! Arigato. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.